Buenas Rubiqueros, aprovechando que viene San Valentín y os apreciamos y nos encanta que los cubos se vayan reproduciendo por las estanterías, vamos a sortear, en colaboración con Lezul, una tienda ubicada en Madrid, este cubo que es un Moyu Alon GT, un cubo de 3x3x3. Este cubo es la versión superior a la Alon y lo que podemos observar es que siendo Moyu no tienen los típicos colores fosforescentes o chillones que tenían el naranja, el amarillo o el verde. Tienen unos colores más convencionales. Otra de las características es que las esquinas no están biseladas. Podemos ver que acaba en 90 grados. Vamos con los requisitos del sorteo. Comenzará el 1 de febrero y como es para San Valentín, anunciaremos el ganador el mismo 14 de febrero. Para poder participar hay que rellenar un formulario que tendremos en nuestra página web, pero que también podréis acceder a él a través de Twitter y a través de YouTube. En el formulario lo único que tenéis que rellenar son tres campos que son obligatorios y luego tenéis un opcional, ya que nos encantaría conoceros un poquito más. En este sorteo puede participar todo el mundo, es decir, que no hay restricciones geográficas. Y el ganador lo anunciaremos en la web, pero también a través de Twitter y de YouTube. Y nada más, os animamos a todos a participar y a visitar nuestra página web iberorubic.com.